Bueno, pues nada, Egunona a todos, buenos días. Eh, es un placer empezar este pod, Egunna. Eh, cada vez que hacemos una cosa de podcasting en Euskadi nos inventamos un nombre distinto, esto es un problema, ¿vale? Pero estos son cosas que no, que no son competencia vuestra ni, ni mía y no no es el tema de la charla eh, vamos a empezar este día en el que vamos a tener eh, bueno eh, presentaciones vamos a tener mesas redondas y podcast en directo vamos a empezar con un taller con mi taller <ríe> en concreto eh, yo soy Íñigo Sendino llevo haciendo podcast desde 2008 por ahí, 2008, 2009, más o menos. Eh, soy técnico de sonido oficial titulado con papeles desde 2018, creo que era. Sí, desde 2018, ya no, ni me, yo ni me acuerdo de mi vida. Y bueno, eh, pues eh, que haya montado yo todo esto, con cierta ayuda, pero que haya montado yo todo esto y que ahora mismo nos estén viendo en Twitch, hola Twitch, eh, pues igual es una credencial de que... <risa> Algo sé, no mucho, pero algo sé. Y os voy a contar lo que sé. Básicamente, eh, lo que os vengo a contar es eh, pues una cuestión que en el taller anterior que hice, pues eh, digamos que pasamos un poco por encima. Eh, últimamente, bueno, desde la pandemia en concreto, la, la cuestión parece que es quiero hacer un podcast. O sea, parece que se ha puesto de moda el rollo de vamos a hacer un podcast, ¿no? Eh, de hecho, cada vez he visto más gente empezar a hacer podcast y el problema, o la pregunta o la cuestión es ¿qué necesito para hacer un podcast? Depende, ¿vale? <risa> Esto, el depende es lo que vamos a... La, la X del depende es lo que vamos a despejar. Eh, primero, lo más importante de vamos a hacer un podcast, que necesitamos? Es qué queremos hacer. Eh, no, no, no subas más porque, porque no no, no. porque si no os, os, os matamos de sonido en el Twitch estará un poco bajito, lo sé, lo siento Twitch pero esto es lo que hay eh, a ver, si quieres ahí abajo, en el armario que hay abajo hay unas ruletas gordas a la izquierda las puedes bajar un poquito y puedes luego subir mi father si quieres, Gorka eh, tiene, una cara, tiene una cara de tener una L, como los conductores ahora mismo Decía, eh, vamos a hacer un podcast, ¿qué necesitamos? Vale, antes de nada lo que necesitamos es una idea y un concepto vale eh, Yo se supone que voy a hablar de cacharritos, pero mm, los cacharritos no son lo importante Increíblemente, aunque no os lo parezca, los cacharritos son lo segundo Lo primero es qué queremos hacer, qué idea tenemos, qué formato va a tener y sobre todo para los cacharritos si va a ser audio o si va a ser con vídeo porque si necesitamos vídeo necesitamos más cosas yo me voy a centrar en la parte de audio vale que es la más sencilla y que es la eh, indispensable para hacer un, un podcast y que suene y que se oiga y que lo podamos poner en todas esas plataformas que luego Roberto nos va a hablar de ellas y nos va a instruir eh, de cómo hacerlo o de cómo se hace ahora eh, Vale, necesitamos captar una señal de, de sonido, necesitamos que la gente hable y esto se quede grabado, ¿no? Eh, básicamente es, es la, la cuestión. Eh, obviamente vamos a necesitar un ordenador. Eh, sobre los ordenadores para grabar sonido, eh, básicamente da igual, si funciona Windows 10, algo se podrá hacer, ¿vale? Esto es un poco el, el baremo, o sea... Eh, realmente para grabar y editar audio no hace falta unos requisitos técnicos súper eh, complejos eh, por eso digo que si, tiene, si puede utilizar la última versión de Windows es perfectamente válido para, para editar sonido ahora bien, depende del programa que vayamos a utilizar también eh, Sí, vamos a hablar de, de los programas ahora ¿Cuál es la cuestión del, del software? Eh, el software se aprende, es decir, una vez que nos enfrentamos al reto de grabar y editar y eh, hacerlo todo, digamos, para, para hacer un, un podcast y publicarlo eh, la parte de qué programa utilizamos es lo de menos ¿Por qué? Porque al final es cuestión de aprenderlo, ¿vale? de aprender cómo se hacen las cosas en ese programa en concreto eh, Respecto a, al material en sí, pues eh, programas como Adobe Audition nos pedirán un poco más eh, a nivel de requisitos técnicos. Eh, al final la, la mejor recomendación es Audacity, en el sentido de que no tiene eh, requisitos técnicos especiales, también va a funcionar prácticamente en cualquier ordenador. Y, y, y bueno, y que es gratuito, es software libre. Y no hace falta buscarlo por ahí, por las redes. Eh, eso en contra del software. El software nos va a determinar un poco pues, los, los requisitos, pero ya os digo que no hay eh, mucha cuestión que, que tratar ahí. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? Bueno, eh, en ese ordenador hemos dicho que vamos a capturar el sonido, que, las, las voces de las personas que participen, y eh, vamos a después eh, procesarlo e editarlo. vamos por partes entonces eh, y aquí es donde entra todo el material que he traído eh, el, el ejemplo que os traigo vale es un ejemplo real de un caso que nos surgió hace hace poco fue el siguiente eh, uno de los colaboradores de Euska Digital Borja nos dijo bueno eh, voy a trabajar más desde casa y no voy a poder eh, venir tanto a la, a la radio, entonces hacedme un kit para que yo pueda eh, grabar desde casa, conectarme por Skype y que la cosa suene bien ¿vale? eh, Entonces, todas las piezas que vais a ver, todo lo que os voy a explicar sobre este material en concreto viene de ese caso de uso, del, del caso en el que nosotros mismos hemos comprado de nuestro dinero este material porque sabemos que es, que es bueno, digamos. Eh, empezando por... Necesitamos capturar una señal de audio. Micrófono. Os presento el micrófono. Eh, básicamente, hay dos tipos de micrófono. vale. Eh, a la hora de hacer podcast... Mmm, Uh, lo que necesitamos es capturar una señal de, de, de voz entonces, eh, sin complicarnos mucho la vida hay dos tipos de micrófonos, los de dinámicos y los de condensador eh, aquel vídeo que se hizo famoso, muy famoso de Jaime Altozano que compraba un micrófono baratísimo y sonaba de puta madre eh, ese tipo de micrófonos que son así como más verticales y que tienen, son más grandotos en general, esos son... Los de condensador son micrófonos que cogen mucho detalle y que son eh, bastante regulares digamos en todas las frecuencias. Es decir, los sonidos agudos los captan igual de bien que los graves, para hacernos una idea, eh, pero son micrófonos que en general son más eh, delicados y los buenos son más caros. Y digo los buenos son más caros porque efectivamente eh, de unos años para acá se ha hecho... Microfonía muy barata, y la microfonía muy barata, eh, pues bueno, es barata, pero no es buena. Eh, de hecho, este micrófono es un micrófono, un Behringer Ultra Voice XM8500, esto no es bueno. Eh, lo que pasa es que es mejor que eh, el, el caso que os, que os ponía, ¿no? Eh, otra diferencia entre los micrófonos dinámicos y los de condensador es que los de condensador necesitan alimentación aparte. Es decir, eh, los de condensador, en algunos casos, vamos a tener que darles eh, una, una alimentación que nos va a venir o de un alimentador que traigan ellos mismos o de una de tarjeta de sonido puede ser, pero van a necesitar que los alimentemos. Un micrófono dinámico, como este, por ejemplo, lo podemos conectar directamente al ordenador si tiene entrada de micrófono, y va a funcionar. Va a funcionar no quiere decir que vaya a funcionar bien, quiere decir que va a funcionar. ¿vale? Eh, y una tercera diferencia, eh, los micrófonos dinámicos en general son muy resistentes, de hecho hay un modelo en concreto que es el que viene a imitar estos tipos de micrófonos, que es el eh, Sure SM58, es un micrófono que se ve en todos los sitios del universo, o sea, cualquier empresa que se dedique a esto y tenga cierto dinero, compra de esos por decenas, ¿por qué? porque son micrófonos muy resistentes, son micrófonos que literalmente los puedes tirar al suelo, volver a coger y no pasa nada. Eh, conciertos y tal, pues ese es el caso de uso, ¿no? En el que necesitas un micrófono muy resistente. Eh, en este caso nos decantamos por un micrófono tirando a barato, porque Beringer no es una marca que sea cara, es una marca que hace cosas decentes y más desde que, que cogieron la ingeniería de, de Midas, que sí que era una marca más, eh, digamos, más premium, que hacía cosas eh, con más calidad. Beringer no es una marca, eh, digamos, que sea muy barata, pero eh, tampoco vamos a encontrar eh, calidades pues, premium. Esto no va a ser. Entonces, el, este caso fue el de elegir un micrófono relativamente asequible, pero que diese buen resultado. Y ahí pues, nos, nos decantamos por este, que he dicho que son 20 euros, creo que son 20 euros en el pack... ...en el pack de tres, creo que si compras uno son 35 o algo así... ...¿vale? Eh, otros micrófonos que nosotros solemos utilizar... ...es decir, si no queremos irnos a lo, a lo barato... Eh, ...el otro caso que tenemos... ...es una marca que no es tan... ...ya veis que la diferencia de este micrófono... ...ya esto es un poco más gordito y es un poco más grande y tal... Eh, una marca que no suele ser tan famosa en microfonía, digamos, de, de mano o cableada, es Sennheiser. Sennheiser eh, normalmente la gente lo compra más en micrófonos inalámbricos, eh, pero es una marca que también hace micrófonos de mano bastante buenos. Me acabo de acordar de otra cuestión, así ya, ya que estamos. Eh, ¿Qué tienen, en común estos dos micro... <coughs> Perdón. ¿Qué tienen en común estos dos micrófonos? Que no tienen botón. Es decir, en otro tipo de. de en, en los micrófonos de cable y en otro tipo de micrófonos, en los inalámbricos también, encontramos un botón de on-off. ¿Vale? Eh, si quien va a hacer el podcast, y en este caso, eh, pues sí que era el caso de estos de estos micrófonos. Si quien va a hacer el podcast es alguien que no eh, tiene, digamos, un control sobre los aparatos que tiene delante pues no le pongas un botón ¿vale? entonces, en, en, en este caso que tenemos aquí, por ejemplo, que esto está montado para, para esta mediodía, para el podcast que se va a hacer eh, ¿para qué le voy a poner un botón a, a, a este micrófono? que existen con botón, ¿para qué les voy a poner un botón? si no lo no van a tener que usar, si lo voy a controlar desde, desde ahí, ¿vale? Entonces, si no hace falta botón, no se le pone no se le pone botón. Eh... ¿Pero tener opciones es mejor? No, porque luego vienen los periodistas y tocan cosas. ¿Verdad, Gorka? <risa> Menuda increpación gratuita le acabo de hacer. No, pero bueno, esto es, esto es otro factor a tener en cuenta. ¿eh? O sea, Quiero decir, sobre todo si compramos para otro, hay que tener en cuenta qué es lo que es capaz de hacer el usuario. ¿Vale? Eh, y sobre todo con los aparatos que vamos a ver después, eh, pues, pues es determinante, porque poner. O sea, comprar un aparato que tiene características que no se van a usar, pues eh, puede ser eh, pensar en el futuro, o puede ser tirar el dinero, depende de cómo vaya a surgir el tema. Vale. Eh, terminando con los micrófonos. Un micrófono al final es un aparato que. Recibe la señal de... Bueno, la señal... Las ondas de audio, ¿vale? Físicamente, las vibraciones de las ondas de audio Las recoge... Voy a aprovechar para abrir un micrófono Que esto me gusta mucho La recoge aquí en esta cápsula Esta cápsula vibra ¿Vale? Y aquí se ve... Ahí se ve cómo hay un electroimán eh, Dentro, ¿vale? Eh... Y estos dos cablecitos de, de, de mierda, porque son dos cablecitos de mierda que son finísimos, son los que llevan la señal, ¿vale? Para luego hacerle una pequeña amplificación, que normalmente se puede, suele se poner la circuitería aquí en el, en el mango, digamos, del micrófono. Y esto nos da una conexión, ¿vale? Eh, conexiones de los micrófonos. Eh, los micrófonos de Es que tengo muchos titulares polémicos aquí para decir... Los micrófonos de verdad son los micrófonos XLR, el resto no son micrófonos. No están así, ¿vale? Pero eh, los micrófonos USB no son micrófonos. Es como decir, yo qué sé, que el router de casa es solo un router. No. Los routers que ponen las operadoras son un combo que tiene muchas cosas los micrófonos USB es lo mismo, ¿vale? los micrófonos USB combinan micrófono con tarjeta de sonido ¿vale? nosotros lo tenemos aquí aparte eh, ahora mm, entro más en el concepto tarjeta de sonido pero básicamente en la cuestión de micrófono USB o micrófono digamos de cable de audio eh, me apuesta siempre el micrófono de cable de audio porque si esto se fastidia, esto sigue funcionando y si esto se fastidia, esto sigue funcionando, ¿vale? Eh, sobre todo en unos rangos de precio considerables, o sea, comprar un micrófono USB de 200 euros igual no es tan buena inversión como comprar un micrófono de cable de 100 euros y una tarjeta de sonido de 100 euros. Y sobre todo si estamos comprando micrófonos de condensador que son más frágiles y que, pues bueno, en algún momento se van a fastidiar. ¿Vale? Hemos dicho entonces que el micrófono recibe las ondas, eh, lo convierte en en una señal eléctrica y lo amplifica. Y aquí tenemos una señal eléctrica. Eh, obviamente compramos también un cable. Un cable es un cable, ¿vale? o sea, no, no voy a entrar en más historias. Compramos un cable XLR para llevarlo hasta la hasta la tarjeta de sonido. Vale. Tarjeta de sonido. Vamos a por ello. Perdón. Ese sonido ha sido muy desagradable. Ahora me he acordado, por cierto, hablando de los titulares polémicos, que yo iba a empezar esta charla diciendo mmm, que aunque algunos no no quieran admitirlo, la calidad de sonido sí es importante. <risa> o sea, ha habido un debate estéril últimamente en, en, en ciertos círculos diciendo no, es que claro, la calidad de sonido, ¿qué es la calidad de sonido? Eh, la calidad de sonido es una y muy sencilla, un concepto llamado inteligibilidad. Es decir, si no se entiende al que está hablando, la calidad es una puta mierda ya está, esto es tan sencillo como esto o sea, no hay más eh, si ponemos un podcast por muy directo, muy crudo muy grabado en la calle que sea pero no se entiende a la persona que habla da igual o sea, da igual lo que me esté contando y al revés si eh, se oye de puta madre pero el contenido eh, no, no hay por dónde cogerlo pues también da igual eh... Básicamente es esto, ¿no? La calidad de sonido está relacionada a que a la persona que habla se le entienda. Yo creo que no hay mucho más. Decíamos entonces que por un lado tenemos el micrófono, por otro lado tenemos el ordenador, el micrófono tiene eh, una salida analógica, ¿vale? Una, una señal eléctrica. Eh, y por el otro lado tenemos un ordenador que entiende de ceros y unos, porque no entienden más. Y aquí tenemos la tarjeta de sonido... Para unificarlos a todos, ¿vale? <risa> Básicamente, una tarjeta de sonido mmm, cumple dos funciones. Primero, tener entradas, ¿vale? Y luego tener eh, conversión analógica digital. Y digital analógica también, porque si tiene entradas, seguramente también tendrá salidas, y si tiene salidas, tendrá eh, la conversión contraria, digamos. Eh, factores importantes a la hora de decidirnos por una tarjeta de sonido u otra, aparte del precio, eh, pueden ser eh, las entradas y las salidas que tenga, eh, hasta cierto punto. Quiero decir, para, para podcast eh, yo creo que hay dos, dos opciones. O el caso de la persona va a grabar sola todo el rato, que es esta, una entrada. La segunda entrada que tiene esta tarjeta de sonido es para una guitarra. ¿por qué? pues porque cosas de Beringer. no me lo preguntéis, o sea esto es porque está fabricado así eh, Sí tiene su sentido porque la mayoría de entradas y, y salidas se diseñan en estéreo entonces no, tienes, no tiene mucho sentido que pongas una entrada y pongas dos salidas porque aquí hay dos salidas entonces eh, se piensa en que el sistema va a ser siempre estéreo si le pones solo una entrada de micrófono pues la otra pues la usas para guitarra, pues esto es lo que decidieron en Behringer. ¿no? Eh, las entradas de micrófono eh, tienen una parte muy importante que es el preamplificador, hay veces que en sistemas más profesionales va aparte, eh, pero en el caso de uso de este va a ser eh, tenerlo todo junto ¿no? tener el, el preamplificador con la tarjeta de sonido todo integrado ¿qué es un preamplificador o un amplificador? básicamente es un, un circuito electrónico que nos va a amplificar la señal que venga del micrófono las señales de los micrófonos suelen ser en torno a 5 milivoltios ¿vale? eh, estamos hablando de, de electricidad las señales que procesan los conversores analógicos digitales son en torno a los 1,5 2 depende de cómo funcionen hasta 5 voltios o sea, son mil veces más entonces te, hay que tener una circuitería buena o aceptablemente buena para que en esa conversión analógica digital perdón, en esa amplificación que todavía no hemos llegado a la conversión en esa amplificación nos, nos surja no surja ruido de fondo ¿vale? esto puede pasar, que el micrófono sea muy bueno pero si la tarjeta de sonido es una auténtica caca pues eh, lo que va a hacer es amplificar un ruido de fondo eh, que va a hacer que la señal sea inusable, inusable, ininteligible, eh, definirlo como queráis eh, o sea, imaginaos que yo estoy hablando ahora y eh, por encima mío hay un zumbido um, que me tapa la voz, esto es lo que puede pasar si el preamplificador es un poco cutrecillo. Eh, en este caso, pues Beringer eh, utiliza preamplificadores eh, que en general están bien hechos, que son eh, Midas, que creo que eran eh, originalmente alemanes, entonces, pues bien. ¿vale? Eh, lo, lo otro que va a hacer es conversión analógica digital, eh, que en ese sentido, pues bueno, no tiene más que recoger la señal. Y, y meterla en el editor de audio para que bueno en el editor en el grabador de audio para que eso se grabe ¿vale? usb ahora mismo casi todas las tarjetas de sonido se hacen eh, con usb vale eh, la otra cuestión es eh, la salida en este caso esta tarjeta de sonido tiene para cascos y tiene hay que una salida rca pues para poner unos altavoces eh, o algo así eh, esto puede cumplir dos funciones, una de ellas nos la pone aquí que es Direct Monitor, que es que para que es perdón para que la persona se escuche a sí misma, ¿vale? Eh, de hecho, yo me estoy volviendo un poco loco porque al hacer charlas muy largas eh, suelo escucharme yo a mí mismo pero sin retardo, porque yo ahora mismo estoy escuchándome de ese altavoz y ese altavoz está a una distancia de mí no está apuntándome a mí, está apuntando a la pared y realmente oigo de ahí, de ahí, de ahí esto es una locura. Entonces eh, a la gente que está muy acostumbrada sobre todo eh, una vez más a los periodistas que están acostumbrados a grabar las cosas mientras se escuchan sobre todo los que hacen radio eh, les viene muy bien esto de, del direct monitor. Es simplemente que la entrada se vuelve a meter en la salida para que se escuche en el tiempo real y sin retardo. Esto es si hace falta, es importante que esté en la propia tarjeta de sonido, porque si lo hacemos por software, eh, la conversión se tiene que hacer dos veces, ¿vale? eh, de analógico a digital, y luego de digital a analógico, para, para, para sacarlo por los cascos, eh, y si se hace dos veces, pues hay retardo. ¿vale? Eh, entonces, pues bueno, mejor que esté en la... Bueno, mejor no, imprescindible, si hace falta que esté en la tarjeta de sonido. Eh, realmente para alguien que no sepa exactamente qué uso le va a dar esta tarjeta de sonido lo es la mejor la mejor es eh, una de la misma marca de Behringer que, que es la que estamos usando ahora que es la UMC202HD que básicamente los nombres de Beringer es porque tiene dos entradas y dos salidas eh, y dos entradas completas como, como esta que puedes meterle el micrófono o puedes meterle también eh, cualquier señal pues una señal de un ordenador de una mesa de mezclas, sobre todo porque da mucha flexibilidad hacia el futuro porque igual primero vamos a grabar nosotros solos, pero si de repente nos surge hacer una tertulia de cuatro ahí es cuando hay que pensar en mesas de mezclas y en, y en cómo mezclar todo eso para eh, poder eh, grabarlo ¿Vale? Respecto a los cascos o auriculares. Nosotros en este caso compramos estos, eh, Superlux, una vez más, una marca que no es muy buena, pero tampoco es muy cara. ¿vale? Eh, si nos pusiésemos a comprar cascos buenos, hay muchísimas marcas que son mejores, empezando por AKG, por ejemplo. Estos no son buenos, pero son, o sea, no son buenos, son aceptablemente buenos y son aceptablemente baratos. De hecho, son más baratos de lo que esperaría uno, ¿no? Eh, a la hora de elegir unos cascos, ¿cuál es la cuestión principal? Eh, pues, eh, básicamente, el gusto del, del usuario. Y os pongo un ejemplo que lo tengo, que lo tengo aquí montado. Voy para acá. Eh, en este montaje que hemos hecho para hoy nos ha quedado un poco irregular porque tenemos dos tipos de cascos ¿no? se ve bastante claro cuáles son las diferencias uno, está, uno tiene aquí aberturas y el otro aquí no tiene aberturas eh, los, estos se llaman cerrados y estos se llaman semiabiertos hay algunos que tienen aberturas más grandes eh, que son los que se llamarían abiertos las diferencias entre unos y otros aislamiento sobre todo estos cascos mmm, te permiten escuchar menos de fuera y estos te permiten un poco más eh, luego estaría la respuesta en frecuencia y otras historias que realmente yo creo que no son tan tan relevantes pero sobre todo eso o sea la, la queja básicamente eh, de los cascos estos los cerrados a nivel usuario digamos es eh, parece que me meto en una nave espacial ¿no? que me pongo unos cascos aquí y solo me oigo a mí mismo por mi cerebro y no oigo nada más, y si me hablan desde fuera no oigo nada nada entre comillas, ¿vale? esto tampoco es una cancelación de ruido, no es pues, como si te pusiesen las manos aquí y están un poco más abiertas o un poco más cerradas eh, pero realmente unos, unos cascos para, para grabar un podcast no tienen demasiada demasiadas diferencias eh, buscar pues unos que, que sean un poco un poco buenos eh, los cascos de Renfe no sirven vale o sea, sobre todo porque hay los cascos pequeñitos tienen un problema casi todos que es que no reproducen ni las frecuencias muy graves ni las frecuencias muy agudas entonces eh, para una persona como Gorka por ejemplo que tiene una voz así profunda grave ¿cómo? Bueno, quizá, depende. Pues eh, digamos que ahí se pierde, se pierde el matiz. Eh, para monitorizar lo que estamos grabando, pues igual no es tan relevante, sobre todo es más relevante a la hora de la edición. Porque claro, si tenemos ya unos cascos y si tenemos una tarjeta de sonido, eh, al final van a ser los aparatos que vamos a utilizar también para editar, para usar el ordenador y poder escuchar lo que, lo que estamos haciendo. Eh, y como creo que ya se ha terminado mi tiempo, eh, si queréis hacemos unas breves preguntas, si tenéis alguna pregunta, y si no, pues agradeceros vuestra asistencia y vuestra atención. Precios, vale. Eh, te los digo de memoria, repaso rápido, sin, sin inflación actual, porque no me acuerdo, ¿vale? Eh, esto sí porque... Unos de estos hemos comprado esta semana, 30 euros. ¿Vale? Eh, cascos. Respecto a cables, eh, los cables pueden rondar entre los 8, 12 hasta 20 euros. Un cable más caro no es un cable mejor. ¿Vale? Entonces hay que procurar no irse a lo barato, pero pero tampoco. O sea, quiero decir, para una transmisión normal de una señal, los cables bañados en oro y estas cosas no suelen tener importancia micrófono este modelo en concreto está eh, comprado en pack sobre los 20 euros creo que solo está sobre los 35 el otro micrófono que, que he enseñado son unos 80-90 euros vale eh, la tarjeta de sonido la tarjeta de sonido creo que era eran 35 y bueno hay una cosa que no he mencionado que es el pie de micro que lo voy a mencionar muy rápidamente este, la verdad es que no me acuerdo lo que, lo, lo que costó creo que estaba sobre los 30 euros también eh, ¿cuál es el problema de los pies de micrófono? principalmente, pues que sean pequeños vale este es extensible es pero por una cuestión muy sencilla y lo vais a ver si me siento en una mesa un pie de micrófono que tiene que tener altura, no tiene que tener nada más ¿vale? Es decir, ¿hay por ahí pies de micrófono que son así unas patitas pequeñitas y tal, 5 centímetros? No. Eh, sentado en una mesa normal, el micrófono tiene que quedar a la altura de la boca. Así que esta fue la decisión. No tuvo, no tuvo más. Eh, porque hablar así es muy incómodo. Entonces, no tiene, no tiene más. Vale, eh, Eso es un poquito los los precios de la cuestión. Al final, creo que el pedido total nos quedó sobre los 120 euros. Eh, y era para pues para una persona que iba a grabar eh, en remoto. Mm, pues eso, 120 euros nos, nos gastamos, que es lo mismo que se puede gastar uno para empezar eh, un podcast. ¿Alguna cosilla más? Diga. Ah, es que eso no entraba en, en, en la charla. Para alguien para, para alguien que quiere empezar un, un podcast sobre el tema software, es decir, tenemos todo el material, vamos a ponernos a grabar, Audacity, porque es el programa más sencillo donde tenemos claramente los menús para seleccionar entrada y salida, tenemos un botón de grabar, vamos a ver en tiempo real cuál es la onda y tal. Eh... Y además no es gratuito, software libre, no hay que pagar un euro y no hay que piratearlo. Eh, al final, la, la cuestión del software es lo que he dicho antes, es adecuarse, digamos, a lo que a lo que prefiera uno. Pero. Pero yo creo que, que la forma más sencilla es, es Audacity, por, por eso, por ser, por ser gratuito. Ahora bien, a muchos usuarios, y sobre todo si empiezan a entrar un poco más en la. Eh, en, las, en los detalles técnicos del sonido, Audacity se les va a quedar corto porque eh, los plugins que tiene, los, los, las herramientas que tiene para gestionar el audio son bastante simplecillas y bastante básicas y sobre todo porque es muy poco técnico la visualización de la onda es un poco rara bueno, hay muchas cosas que tiene Audacity que, que, es, que son un poco raras por simplificadas, básicamente eh... Yo personalmente he utilizado Adobe Audition desde hace muchos años, me encanta, me gusta mucho, yo creo que es muy sencillo, eh, pero sí que tiene una curva de aprendizaje un poco peor, un poco más empinada que la de, que la de Audacity. Entonces la recomendación yo creo que es claramente Audacity, sin más. Pues eh, nada más, muchas gracias por vuestra asistencia y ahora continúa el pod de una con... Eh, ¿Cómo era? ¿Colega qué? ¿Dónde está mi feed? ¿No? Eh, pues en cinco minutos empieza Roberto su charla. Muchas gracias.